En el avance, podemos ver cómo Sonic y sus compañeros se enfrentan al Dr. Eggman, pero la explosión de un misterioso cristal lleva a Sonic a una dimensión totalmente distinta y más avanzada. Sonic Prime se estrenará con subtítulos y doblaje español-latino el día 15 de diciembre de este año. Entre otras noticias, tenemos que finalmente tenemos fecha de estreno para la primera película de Avatar Studios. Los creadores de la serie, Brian Konietzko y Michael DiMartino, quienes anteriormente se alejaron de la adaptación live-action de Netflix, están a bordo como productores junto con Eric Coleman, quien fue productor ejecutivo y gerente de producción de la serie El Último Maestro Aire. Según Variety, la película se estrenará el día 10 de octubre de 2025. Es la primera de tres películas de Avatar planeadas por Paramount y Nickelodeon. Según se dice, en la misma veremos al equipo Avatar original como adultos. Pero poco más se sabe de lo que tratará el filme. Como siempre, ante cualquier novedad, les estaré informando. Continuando con las noticias, Netflix ha anunciado un nuevo especial navideño basado en la aclamada película animada de DreamWorks, The Bad Guys, en 2023. The Bad Guys debutó en Netflix el 1 de noviembre en Estados Unidos como parte del acuerdo de licencia animada con Universal, logrando encabezar el Top 10 de películas semanales de Netflix. El especial navideño de Bad Guys se une a la creciente lista animada de Kids and Family en Netflix y se estrenará en el venidero 2023. Continuando con las noticias, después de que Adult Swing rescatara a Tuke y Bertie de la cancelación de Netflix, luego de su tercera temporada la misma ha sido cancelada nuevamente. La creadora además agradeció a los fans de la serie resaltando a todos nuestros fanáticos los amamos y no podemos agradecerles lo suficiente por su apoyo a lo largo de los años. La serie contaba además con los creadores de Bojack Horseman, Rafael Bob Waxberg, Noel Brick, Stephen A. Cohen, Haddish y Wong como productores ejecutivos. Sin embargo, debo decir que no poseía la misma calidad de guión que tenía su icónica predecesora. Sus dos últimas temporadas solo están disponibles en HBO Max, en inglés con subtítulos al español. Entre otras noticias, el creador de Winx Club, Eugenio Straffi, anuncia sus planes para varios grandes proyectos y habla sobre la cancelación de Life Action Fate Winx Saga. También revela que está trabajando en muchos proyectos para el universo Winx, incluido un reinicio de la serie animada por computadora basada en la amada franquicia, y su sueño de producir una película Winx de gran presupuesto. Por el momento no hay más información al respecto, pero ante cualquier novedad les estaré informando. Continuando con las noticias, para subir un poco más los ánimos, les traigo unas novedades de Mystery Schools, a pesar de que el creador afirmó que este año no tendríamos el episodio final, el pasado 28 de octubre compartió un comunicado en su Patreon en publicaciones gratuitas, donde nos habla un poco más de ello. En el mismo cuenta que el pasado mes de octubre marcó nuestro octavo aniversario desde que se lanzó el video Ghost Original, y que nuevamente se disculpan por no lanzar el nuevo video en este momento para acompañarlo pero que aún se encuentra en producción. Sin embargo, queríamos mostrar algo bastante fuerte para este mes. Y aquí tenemos un pequeño adelanto del episodio con un intenso giro de Murder Mystery quien dará inicio a las cosas. Por último, comenta que cuando tenga las cosas más sólidas, intentará poner la información en la publicación de Preyton del próximo mes. A pesar de los largos periodos de inactividad de esta webserie, el fandom no se ha apagado y cada año aumenta tanto el público como los fanarts. Esperemos que para el Halloween del año que viene podamos celebrarlo con el episodio final de Mystery Schools. Y hablando de declaraciones, recientemente Vici creadora de Hasbin Hotel y Geluba Boss, compartió a través de su Twitter una serie de tweets donde cuenta lo siguiente. Quería tomarme un tiempo para agradecer a todos por respetar el tiempo y los problemas de la animación y ser pacientes y comprensivos durante el último año, aunque no todos fueron pacientes. Preparar dos espectáculos exigentes y contratiempos inesperados fue mucho con lo que lidiar. Hemos progresado mucho y no puedo esperar a que este próximo año esté lleno de muchos más lanzamientos pero trabajar en un proyecto tan ambicioso y tratar de darle el tiempo que necesita es importante y no puedo agradecerles lo suficiente. Si estas no son grandes noticias, no sé qué lo sean, por lo que Pinta el 2023 será un gran año para la animación indie, solo nos queda esperar un poco más. Para finalizar, hace pocos días se reveló el tráiler oficial de Inside Job Parte 2, tras un pequeño adelanto publicado en octubre. Como cabe esperar, cuando se mezclan conspiraciones mundiales, los Illuminates y experimentos genéticos, el avance promete ser tan espectacular como su primera parte. En esta segunda parte, Rand se apoderó del mundo, y Regan está legítimamente enojada después de que su padre le arrebatara el ascenso con el que ha estado soñando. Creada por Shion Takeuchi, quien ejerce de productor ejecutivo junto al creador de Gravity Falls, Alex Hirsch, Inside Job es una comedia de animación para adultos donde las conspiraciones son reales y el estado profundo se encarga de ocultarlas. Conformado por 8 episodios, Inside Job parte 2 se estrena el 18 de noviembre en Netflix. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, déjame en los comentarios cuál es el estreno que más esperas.